Bueno, atención mis amigos, porque... ¿Qué estará pasando entre el gobierno de Panamá y el gobierno de Estados Unidos? Pues, porque resulta que se ha filtrado una información en las últimas horas en donde desde la misma Panamá están confirmando que los buques que vengan desde el país persa tienen derecho a cruzar el canal, no importa lo que digan en el norte. Mucha atención porque la información la tiene el diario Hispan TV en donde habla que Panamá está desoyendo, desobedeciendo las presiones desde el norte están informando que la flota naval del país persa puede cruzar el canal de Panamá siempre y cuando se le pero siguiendo las normas internacionales a través de un comunicado que fue publicado este martes la autoridad del canal de panamá reaccionó sobre algunos informes sobre el eventual tránsito de buques militares de irán para la mencionada vial flota estratégica afirmando que las embarcaciones los buques de cualquier país pueden cruzar el canal si respetan las normas pagan el peaje y no cometen actos hostiles sea el país de donde sea con respecto a las publicaciones la entidad panameña dejó Dejó en claro sobre el posible tránsito de los buques militares de por el Canal de Panamá. La autoridad del de Canal de Panamá aclaró que se mantiene en cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de los tratados firmados. Dejó claro la entidad al respecto. También aclararon que según lo establecido en el Tratado 1977, el país de Panamá debe mantener la neutralidad del canal tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. La reacción del país centroamericano se produjo después de que el ex gobernador del estado en la Florida, estamos hablando de Jeff Bush, en una columna publicada el 16 de enero por el diario local de Washington Post, acusó a las autoridades panameñas de estar ayudando al país persa a evadir sanciones petroleras impuestas por Estados Unidos en su contra. La Prensa, estamos hablando de la AFP, reseñó que Estados Unidos había construido la vía interoceánica a principios del siglo XX, por lo que el paso de los buques militares del país persa molestarían a Washington, informó la agencia de noticias francesas AP. La Fuerza Naval del de Ejército del de país anunció recientemente que tiene programado una visita al Canal de Panamá. Se trata de una misión de la 36ª Flotilla de la Fuerza Naval del Ejército iraní, compuesta por los buques de guerra. Dena y marcan ha iniciado a fines de septiembre del 2022 esta misión para convertirse en la primera flotilla de la república islámica en darle la vuelta al mundo con un mensaje de paz. El despliegue de la marina de Irán en el canal de Panamá, ubicado en la región en donde Estados Unidos la considera como eh, su lugar como eh, propia, también envía este mensaje importante de que nadie es capaz de frenar el que siente podrío y la influencia de Irán en el mundo. Ahí está pues la noticia. Esperaremos el desarrollo de esta información porque algo debe estar pasando detrás de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos con esta información que ha salido a los medios de comunicación.